Hola gente del mundo, soy Iki y les voy a mostrar cómo mover un cuerpo cinemático a través de código de forma simple, es bastante básico. En mi caso lo voy a mover arriba abajo, pero también te voy a dejar una base de cómo lo puedes mover izquierda y derecha, puede ser tu personaje, lo que vos quieras. Bueno, lo primero que necesito es la detección de teclas, lo cual vimos en uno de los tutoriales anteriores y lo que voy a tratar de hacer ahora es determinar a qué velocidad se va entonces a mover mi objeto. Yo tengo que tener una variable, algo que me identifique la velocidad que yo quiero empujar este objeto, porque puedo crearlo muy rápido, muy lento, eh, más fuerte, como, como venga. Entonces, voy a crear acá una variable que se va a llamar velocidad de impulso. Suponete velocidad, vos le podés poner el nombre que quieras, y le vamos a poner un valor. No sé, vamos a empezar probando con 5, no creo que sea suficiente, pero vamos a ir probando diferentes valores. ¿okay? O sea, acá le estoy diciendo que la velocidad a la que yo me voy a desplazar por segundo, llamémosle, va a ser de 5. Bueno, este es el impulso que yo voy a estar aplicando. ¿okay? Ahora necesito tener una variable que me diga en este momento a cuánta velocidad me estoy moviendo. Porque tened en cuenta varias cosas. En este ejemplo no pasa nada. Pero en otro ejemplo vos por ahí querés tener viento, querés tener aceleración. Entonces no es solamente el impulso lo que se está aplicando en este momento. Sino que también hay otros factores. Y tienen que ser calculados a una variable. La variable entonces... A la que van a ser calculados se va a llamar velocidad. Es la velocidad final. Si quieres, puedes poner velocidad final de nombre. Y como va a ser en x y en y, lo voy a guardar en una variable que es del tipo vector 2, que puede guardar dos datos. ¿okay? O sea, va a guardar un dato de qué velocidad tiene en el eje x, o sea, un número parece, y qué velocidad tiene en el eje y. Ahora, teniendo estos dos valores, necesito calcular la velocidad actual en este momento y guardarla acá para desplazarme. ¿Cómo voy a hacer eso? Vamos a aprovechar, es decir, la velocidad en el eje y va a ser igual a la velocidad de impulso. Ok, y acá abajo lo que vamos a hacer es ponerle move, ancolai que significa mover y colisionar. Esto automáticamente el engine le va a aplicar un movimiento a mi objeto. Y le tengo que pasar entre paréntesis el valor, el valor al cual me estoy moviendo. Para eso es que yo creé la variable velocidad, le voy a pasar el valor de velocidad. ¿ok? Entonces para repasar, vamos a tratar de hacerlo de la forma más lógica. Tengo una variable, una función acá que voy a estar llamando, que me va a permitir mover y colisionar. Esto me va a hacer que me detecte el cuerpo, un movimiento y una colisión. Si estoy chocando contra algo, no. Esto ya lo traigo por defecto. Pero requiere un dato. Para moverse requiere un dato, que es la velocidad. Entonces para eso creo una variable velocidad. ¿Y qué dato le pongo adentro? Bueno, le tengo que poner a qué, a cuánta velocidad, cuánta aceleración, cuánto movimiento, cuánto impulso tengo. En este caso, 5. ¿Ves? Se lo asigné acá, listo. Eso es básicamente explicado. Yo lo hice con esta estructura o lo puedes hacer con esta estructura, mucho más simple si querés. Eh, depende de cuántos componentes tengas. Como te digo, puedes hasta tener el viento, puedes tener la gravedad. Fíjate que acá le estoy aplicando en el eje Y. o sea, hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que voy a tener yo automáticamente le aplique una velocidad 5, iría hacia abajo. Si yo le pongo menos 5 a esto, fíjate que va a ir hacia arriba ve y choca y pega. Ahora, yo no quiero que siempre se esté aplicando la velocidad, porque eso para la gravedad estaría bien, pero en mi caso yo no tengo gravedad. Entonces lo que voy a hacer es decirle que esa velocidad me llevo el dato. Si aprieto la flecha para abajo, sí va a ser. Entonces vamos a testear. ¿ok? Entonces fíjate, yo voy a apretar la flecha para abajo ahora. La solté eh, la flecha y siguió, pero bueno, funcionó dentro de todo. Ahora, ¿cómo hago con la flecha para arriba? La flecha para arriba sería lo mismo, pero en negativo. O sea, en vez de poner menos 5 acá o crear otra variable para no perder tiempo, ponerle negativo a la variable es lo mismo que poner menos 5. O sea que mira, toco para allá, toco para allá, toco para allá, toco para allá. Esto con un simple toque lo va haciendo. Ahora, ¿qué tal si yo quiero que cuando no toque ninguna de estas teclas quede quieto? Bueno, le voy a poner. Fíjate, si tocaste tal, vas a para un lado, si tocaste to tal otro, vas para el otro. Si no, significa que no hay ninguna de las dos tocadas. Velocidad en I va a ser igual a cero. Tengo que ponerle los dos puntos a esto. Ahí está. Entonces mira, si yo suelto la tecla, me va a permitir jugar un poco más con esto. ¿Querés más velocidad? De movimiento, bueno, podés ir jugando con este valor, por eso lo configure ahí. Bueno, ahora para practicar, si querés, te podés quedar porque vamos a hacer lo mismo, pero con la bola, nada más que vamos a darle dirección en X también, ¿no? sin necesidad de, de tocar la tecla, no es una dirección automática. Entonces, vamos a crear un script, se va a llamar Pelota, vamos a tratar de meterlo en lo que sería Ping Pong, hasta perfecto, y vamos a borrarle todo lo que ya viene por defecto, no me sirve absolutamente nada. Listo, lo primero que voy a hacer es tratar de crear efectivamente una velocidad de impulso nuevamente. Vamos a ponerle que tenga una velocidad de 15, esto por nivel lo puedes ir modificando, puedo hacer muchos juegos con esto. Y vamos a tener una velocidad actual, que va a ser un vector 2. Acordate nuevamente porque va a guardar dos datos, o sea la velocidad en X y la velocidad en Y. Ahora lo que vamos a tratar de definir acá es hacia dónde va a ir la pelota. Sí o sí le tengo que dar una velocidad inicial, ¿ok? Entonces voy a crear una función que es onReady y esta función se ejecuta una sola vez cuando comienza el programa, ¿ok? Cuando comienza este código. Entonces lo que quiero hacer la primera vez que se ejecuta es darle una velocidad inicial a la pelota. Después puede cambiar de dirección lo que quiera, pero necesito otorgarle una dirección inicial. Entonces le voy a poner velocidad punto X, vamos a hacer que vaya para abajo a la derecha entonces. La derecha en X es positivo así que le vamos a dar velocidad de impulso positivo. Y en Y hacia abajo también es positivo, así que le vamos a dar velocidad de impulso. Y acá simplemente llamamos Move and Collide Velocidad. Como podés ver entonces la pelota queda ahí clavada. Lo que tenemos que hacer a continuación es detectar la colisión. Y todo esto, señoras y señores, lo vamos a ver en la próxima. Así que suscríbete, compartí, dale me gusta, hablar al vecino, al verdurero, a todo el mundo sobre el canal y nos vemos allá.